cuando miramos una imagen SAR sobre una superficie una de las cosas que afecta significativamente al backscattering es la rugosidad de esta superficie el radar es sensible a, los, a las características geométricas del target y en este caso en el caso de la superficie es muy sensible también a la rugosidad de esta. esto quiere decir que por ejemplo una superficie completamente plana actuará como un espejo y radiará toda la energía en una dirección opuesta al radar por lo tanto tendrá un backscattering muy bajo y aparecerá como una zona oscura en el radar esto es lo que suele pasar por ejemplo en, en carreteras o en zonas donde hay agua eh, en calma a medida que la superficie va siendo más rugosa empieza a radiar también eh, energía en otras direcciones en particular en la dirección del radar entonces, a medida que va siendo más rugosa, va apareciendo con una mayor reflectividad en la imagen SAR. Aquí es importante también recordar que, como todas las características geométricas, en el caso del radar, son referentes siempre en relación a la longitud de onda. Esto quiere decir que una superficie que es muy rugosa a, a frecuencias altas, como banda C o banda X, en otras frecuencias más bajas, con una longitud de onda más grande, pueden parecer mucho más lisas, a banda P o banda L, por ejemplo. El backscattering de una superficie, por lo tanto, depende de la rugosidad de esta. A más rugosidad, más backscattering. Como ya hemos dicho, en el caso extremo de una superficie extremadamente lisa, será la reflexión totalmente especular y el ángulo de reflexión será el mismo que el de incidencia y toda la energía se radiará en la dirección opuesta al radar y el backscattering que nosotros recibiremos será prácticamente nulo. A medida que la rugosidad aumenta empieza a radiar en otras direcciones y en el caso extremo de una superficie muy muy rugosa lo que haría sería radiar igual en todas direcciones y por lo tanto sería una superficie brillante en, nuestro, en nuestra imagen SAR. Un ejemplo muy importante de esto es cuando miramos imágenes sobre mares, océanos o en general sobre superficies de agua. En este caso lo que tenemos es que Todas las, todas las características de la superficie son la misma porque tenemos el, el mismo material, el agua, en todas partes y lo único que cambia es la rugosidad. Entonces lo que podemos ver es que las zonas que están completamente en calma aparecerán muy oscuras en nuestra imagen y a medida que vamos teniendo rugosidad, olas, viento o cualquier cosa que introduce variación en esta superficie del agua, la reflectividad del radar empezará a aumentar. Ahora bien, la rugosidad del mar o de los océanos es muy compleja y tiene eh, variaciones a diferentes escalas. Hay las ondas gravitacionales que introducen variaciones eh, más lentamente o de una longitud de onda más grande y en cambio hay ondas capilares que produce el viento, por ejemplo, que son muy finas y muy pequeñas. Por lo tanto, esto interactuará eh, de forma distinta con distintas frecuencias de radar. Ahora, si queremos caracterizar esta rugosidad para aplicar un modelo o, o para extraer parámetros del suelo, hay diferentes formas en las que caracterizar la rugosidad del suelo. En primer lugar está la variación de la altura del suelo, lo que sería la, el error cuadrático medio de la altura del suelo. Esta es una medida que indica la amplitud, podríamos decir, de, de esta rugosidad. Pero no es solo esto, también para caracterizarlo también tenemos que tener en cuenta lo que se llama como la correlación espacial de esta rugosidad, que vendría a ser cómo como de rápido varía espacialmente esta, esta rugosidad. Y estos son básicamente los dos tipos de parámetros que solemos encontrar en los modelos de rugosidad del suelo.